Eh, ahora es el momento de dar la palabra a la y a Boti. Ellos vienen de, de Medellín, de, de la Comuna 13 de Medellín y pertenecen al colectivo Agroarte. Es un colectivo que surge como proceso de resistencia frente al bombardeo realizado por la operación militar Avión en la escumbrera de Medellín, que sirvió para ocultar muchos de los cuerpos de las personas desaparecidas. Ellos nos van a hablar más, yo no, no me voy a extender en la presentación. Es un es un gusto de, de habernos conocido el año pasado pues, que hayan podido al final venir a Bernica. y como ya llevan unos días y ya han testado un poco cuál es nuestra realidad y, en centros escolares, en la universidad en muchos sitios, ¿no? Ya están un poco ya muy en el ambiente donde estamos y yo os, les paso la palabra que ellos tienen muchas cosas que contar. Bueno, eh, buenos días. Nosotros somos un proceso que crece en los barrios de Medellín, ¿cierto? En, en uno de los barrios eh, afectados por la violencia y que fue el piloto de la seguridad democrática, porque aquí fue el piloto para la una guerra mundial, ¿cierto? En el bombardeo de Undierica, en Medellín, en Comuna 13, ha ido por 25 barrios, en Comuna 3d uno de los espacios territoriales, fue donde se probó la seguridad democrática de un presidente que estuvimos durante ocho años y que actualmente es senador de los colombianos, ¿Sí? y que ha polarizado todo el tema de la paz actualmente. Nosotros crecimos como uno de los primeros procesos de resistencia frente a una de las escombreras, de las fosas comunes más grandes a nivel latinoamericano, que tiene más de 300 desaparecidos debajo de su escombro mientras iba creciendo la ciudad allí era donde se depositaba todo el hormigón todos esos desechos de materiales y allí con un grupo de señoras que fueron las que nos contaron siete señoras que fueron las que nos fundaron aprendimos y reaprendimos la filosofía eterna que es la filosofía de la siempre ¿cierto? y de tejer con el otro y la otra en una de las prácticas históricas ¿Sí? desde ahí hemos hecho un trabajo grande a nivel del país con todo el tema del trabajo del tejido social, el intercambio intergeneracional ¿sí? y todo el esfuerzo de reapropiación de los territorios en territorios de miedo ¿sí? a través del hip -hop y la agricultura bajo una denominación que llamamos Grande, pues es arte una filosofía de hacer con el otro y la otra que no tiene eh, dueños que no lo hacen artistas o académicos o políticos o demás sino que es una combinación de muchas personas que creen y construyen desde sus territorios unas formas distintas y decir que aquí estamos en una sociedad donde solo se les cree a los medios de comunicación y a la tanapolítica, a la política de la muerte. Desde ahí quiero comenzar con algo, eh, si bien crecimos como procesos de resistencia y aprendimos de los procesos campesinos, indígenas y también de las señoras y los señores que nos recibieron en cada territorio, eh, nosotros lo mezclamos con el hip -hop, ¿cierto? y hacemos algo que se llama hip hop agrar, donde decimos... Desde el hip hop es calle, bien nació en Nueva York, ¿cierto? Para nosotros cuando cruza Latinoamérica, más del 70% de nuestro país es rural, ¿cierto? Concesionado a multinacionales, muchas, que habitan también en sus países, ¿cierto? Y que destruyen pueblos enteros, hacen masacres enteras, ¿cierto? Y aniquilan la dignidad de los territorios. Pero cuando cruzan, el hip hop crece en nuestros territorios. Nosotros decimos que no puede ser lo mismo que Nueva York. Somos más verde. Decimos que ese si equipo Hop es calle, debajo de la calle hay tierra. Y la tierra contiene nuestras historias, nuestras memorias y nuestras luchas. Y en un espacio también como una 13, donde ahí contábamos en el 2012 más de 700 grupos de equipo, Hop. Entendiendo los cuatro elementos. El graffiti, muralismo, el DJ, ¿cierto? El MC, que es el que canta. ¿Cierto? y hoy, que es el que va bien, Nosotros le agregamos un elemento más Que es el tema de la agricultura Que es transversal a todos Y decimos que para Reaprender, para aprender a rapear Es necesario reaprender a sembrar Porque es una práctica que no importa La latitud donde vivas cierto Es algo que te transversaliza el cuerpo Hay personas Que al oler una planta ¿cierto? O al oler una comida Que viene de la tierra No recuerde algún momento o algún instante de su niñez, cierto, una persona eh, que al tocar o palpar, cierto, una planta o no recuerde la medicina que le hacían sus viejos o viejas. Una planta te puede devolver al momento de la siembra que hacías antes de ser desplazado, cierto, por una multinacional, por la guerra o por búsqueda de oportunidades o la gentrificación que te sacó de tu territorio normal y te puso a vivir en cajas de cigarrillos, pero desde ahí como ese anhelo, también es el tema de la resistencia de muchos pueblos que se han dado la pelea por retratar y por contarle a sus nuevas generaciones lo que han pasado para que no olvidemos ¿sí? y en un país y en un, y en un continente donde la desmemoria ha hecho mucho al daño ¿sí? nosotros decimos que a través de la agricultura y esta mezcla interdisciplinaria, donde no es solo la agricultura y el pico, sino que entre de muchos elementos más, ¿cierto? Que cada persona pone sus ingredientes, hemos construido a muchas manos una filosofía que se llama global. Quiero empezar con este video, queremos empezar con este video. Este video se llama La Casa Oscura. Estos chicos, en. En, en, en Comuna 13, donde linda Comuna 13 y San Cristóbal, donde empieza el tema rural y urbano, ¿cierto? Empezamos nosotros con un proceso de siembra donde producíamos el 60% de nuestra alimentación para siete familias, ¿sí? A nosotros entendimos que no era solo ese espacio, sino que era necesario ampliarlo y desde ahí reconocer las historias de los barrios, pero barrios que por las fronteras invisibles, no son tan invisibles, esas cruzas te ¿cierto? Va generando como unas divisiones. Entonces, desde ahí era cómo juntarlos también, pero sembradores y sembradoras. Y desde ahí hay una historia que se llama La Casa Oscura. <coughs> Pilar Reño Alcalá es una escritora, ¿cierto? Ande, latinoamericana. Ella dice: ¿Por qué la, nacen los mitos? ¿cierto? En nuestros países los mitos cobran sentido porque la gente ha tenido mucho miedo. Y ese miedo entonces es, por ejemplo, hay un mito del padre sin cabeza que sale en las noches a buscar. El padre sin cabeza es alguien que le cortaron la cabeza, ¿cierto? En la guerra, por ejemplo, de los mil días que nos dio el nombre de la patria Uva en Colombia, ¿cierto? De esa, de esa guerra de conservadores liberales donde los liberales conservadores destajaron las cabezas de muchos por solo ser o liberales o ser conservadores ¿cierto? mientras que un poder atizaba al pueblo, pero también es esa historia de la madre monte, ¿y la madre monte? una mujer que busca a sus seres queridos que se los han desaparecido ¿cierto? la dictadura los asesinados. o además como una forma psicológica de decir no sigas luchando, mira lo que te puede pasar si te voy a cumplir todo el daño que puedas, pero además no puedes hablarlo, ¿cierto?, y es el lenguaje lo que saca, pero también puede curar. La Casa Oscura es una casa de la del convento de la Madre Laura, ¿cierto?, Porque la hermana de Laura es algo que se expande mucho, en Latinoamérica son conventos, ¿cierto?, de una ideología ya decía, indio vestido, indio civilizado, ¿cierto?, que es <risa> y allí mantenían presos a varios indígenas para enseñarles el español ¿cierto? para rezarles a un dios luego de ello, ellos salen de ahí Queda una carga histórica alrededor muy grande ¿cierto? entonces el charco del indio porque eh, allá se hubo un indígena eh, para este otro lado eh, eh, la cancha del indio porque ahí jugaban los indígenas con otra gente del territorio, bueno y así Luego ellos se van y la gente que vive alrededor coge la casa y la divide por cuartos para habitar allí. Lo primero que llegó al territorio fueron los grupos delincuenciales. Y la delincuencia común, ¿sí? llegó allí, se alojaron allí ¿sí? y habitaban en el territorio y era el lugar donde iban eh, a seducir a las chicas ¿cierto? o a hacer sus tratos. Luego llega la milicia urbana, los CAP, los comandos armados del pueblo, una forma eh, de estar en el territorio después de 20 años de ausencia del Estado, cierto, de 20 años de ausencia del Estado, empieza esta la casa, devuelve un lugar donde empiezan a secuestrar a la gente para tener un dinero para seguir patrocinando su guerra. Luego que llega para el paramilitarismo la otra en Colombia, cierto. Allí es el sitio donde descuartizan a las personas, las torturan, ¿cierto?, para llevarlas a las cumbreras, ¿cierto?, y desde ahí más de 300 cuerpos que no se encuentran. Luego llega la policía en combinación con los paramilitares disfrazados de Bakrín, de bandas criminales, ¿cierto?, diciendo que el paramilitarismo se desmovilizó, pero en realidad tiene otras caras, ¿sí?, y de ahí pasan otras cosas. Y actualmente siguen pasando algunas cosas. Ellos dicen, los niños decían, allá nosotros vemos una Virgen. Y esa Virgen, ¿cierto?, está deformada por los años que dejó el convento de la Madre Laura, que los mira, los sigue con lo, la mirada, ¿cierto?, como la Mona Lisa. Eso es otra, dijo la Mona Lisa, ¿sí? los sigue con la mirada, dice una niña que aparece en cierta esquina de la casa, y esa niña habla de los desaparecidos o de alguien que se ahoga en la laguna, que antes de ser escombrera era un sitio de agua, de repositorio de agua. Y logramos hacer con ellos, y actualmente estos es son un, un nivel de proceso, nosotros estábamos más desde lo pedagógico, pero desde ahí esos relatos pedagógicos que se vuelven historias también, a nosotros no nos llegaron libros, nunca nos llegaron libros. Nunca nos llevó videos, nosotros nos hemos formado a pulso y desde ahí hemos creado nuestras propias historias <coughs> también, ¿cierto? Claro, comprendiendo la historia de nuestro país, porque a nosotros en la escuela no se nos habla de la historia de nuestro país, ¿cierto? Nos hablan de Colón, nos hablan de Simón Bolívar, nos hablan de los próceres de la patria, pero nos hablan de la resistencia que ha tenido nuestro pueblo durante siglos, años y demás, entonces, es como una canción habla de ese retrato, de esa historia. Con ustedes, La Casa Oscura. Estoy sí. en unos en el camino por este guasillo. Con de esta paz, su patio, sin pared, su sangre y memoria de lo que no está roto y acá. Pasos en los pasillos, susto es en el corazón, no en el duro es la nuestra canción, escuras, escuras en este pasito, siempre derramada <música> por un verte la una casa no está normal, vida venera, empezaron a espantar una cura de. el futuro, el arte, la investigación, todo el tema académico, mm, digamos muchas formas de las que representamos mucha gente en el público, ¿cierto? Eh, la humanidad empieza a dirigirse por un camino muy solitario, ¿cierto? Eh, nos están enseñando constantemente a desarrollarnos muy solitariamente. ¿Sí? Cada uno y cada una lo que es, ¿sí? y desde ahí han marcado un camino donde dice el, todo el tema del capitalismo: es quienes están en la cima, o quien muestra, o quien enseña, o quién es referente. ¿cierto? Esos liderazgos para nosotros, eh, todo eso que se muestra debe ser compartido y debe ser construido. Para nosotros no existe un artista cierto A nosotros existe un colectivo, gente que construye. La investigación te dice, te tienes que alejar para poder ver. Nosotros decimos, nosotros estamos en el territorio y siempre lo hemos estado. Chicos que ven ahí, dos de esos chicos fueron asesinados. Uno en el 2014, ¿cierto? Y en ese mismo año, en el 2014, a fin, nos tenían 14 años y el otro tenía 16 años. En este momento tenemos en Medellín 390 homicidios, solo en Medellín, ¿cierto? Eh, es una cifra alarmante, la gente dice que aquí no pasa nada, todo bien, ¿cierto? Y desde ahí cómo cuidar la vida de estos chicos, pero también cómo ir construyendo eh, imágenes para la recordación, ¿cierto? Es decir, aquí estamos y aquí seguimos. Muchos de nosotros ese territorio que vieron ahí no lo podemos habitar ya, ¿sí? esa parte de la comuna no la podemos habitar porque fuimos amenazados. Desde ahí nos hubo que salir y nos inventamos una excusa para pues decir si la guerra nos mueve nosotros también nos movemos y empezamos a tomarnos otros territorios en los barrios donde no llega ni siquiera el agua, ¿sí? a donde la gente sigue haciendo sus resistencias y demás y armamos unidos entre comunas. Esto es una partecita de la familia, ¿cierto? De agroarte, donde salen estrategias como de comunas que nos llevan a habitar los distintos territorios, que con el grafiti marcamos esos territorios después de haber levantado la historia de esos lugares, semillas es del futuro como proceso de renovación generacional, ¿cierto? Donde queremos que sean muchos liderazgos y muchas formas de pensar, pero también que puedan llegar unas formas interdisciplinarias, ¿sí?, y desde ahí muchas acciones en distintos territorios por ejemplo este era la entrega de un diploma Entonces nosotros no necesitamos como quien nos dé un premio o demás o nos diga muy bacano lo que están haciendo y no que nosotros reconocemos lo que hacemos nosotros y decimos diploma como diploma pero aquí ¿cierto? el del hop, ¿cierto? pero los chicos que van siendo formados también forman a otros ¿Cierto? a otros y otras ¿Sí? en la URPE ¿Sí? en este momento estas son cosas fotos actuales vamos algunas fotos actuales estamos trabajando con tra un protocolo donde en una investigación que hicimos juntamente con Casa de las Estrategias encontramos que 9 de 12 casos pudieron ser evitados 9 personas sabían que las iban a asesinar meses antes, días antes había un caso de un chico, ¿cierto? Que no tenía 10 mil pesos, le faltaba 10 mil pesos. 10 mil pesos son eh, 3 euros, euros, ¿cierto? Son 3 euros, 10 mil pesos. Y no pudo salir y lo mataron ese día, ¿cierto? Y desde ahí entonces le estamos haciendo unas exigencias también al Estado, ¿cierto? Para decirle, venga, ¿cómo cuidamos la vida? ¿Cierto? Hace dos meses logramos hacer el tema del protocolo y el primer día se salvaron tres vidas tercer día, se salvaron siete vidas donde no justifica el homicidio no preguntes por qué lo mataron ¿cierto? Eh, allí pues, asesinan a alguien y le dicen, ah, ¿por qué sería? Pues, la persona no le puede levantar para defenderse ¿no? es pues, como que ¿por qué sería? no hay justificación ¿no? desde ahí lo ¿no? que les decía el graffiti ¿cierto? de llegar con distintos artistas que también son formadores a su paz ¿cierto? por ejemplo aquí está hablando del tema pero todo el grafico iba dirigido al tema de la cosecha, ¿cierto? de la siembra y demás en distintos barrios, uno de los barrios que tenemos es la Onda y la Cruz construido por gente que venía de Lugavada del oriente antioqueño que no es Comuna 13, que es un barrio al frente pero aquí, por ejemplo, después de que hicieron las 23 operaciones militares en Comuna 13, ¿cierto? donde tuvieron más de mil efectivos del ejército Dos helicópteros Black Hawk, disparando con punto .50 y desapareciendo mucha gente. Aquí después fueron con una operación que fue la estrella 6. ¿cierto? Son dos territorios muy distintos, pero tienen una marca. Allá abajo, como lo ven, dice la onda. Allá, que es el, como se llama el barco. Entonces pues también con un sentido de apropiación muchos chicos consiguen su primer trabajo y lo que hacen es bajarse a la ciudad para buscar nosotros decimos, la montaña es, ¿cierto? La montaña es el progreso, no es abajo por progreso, sino cómo mantener eso. Entonces, es el camino de protección. Con lo que venimos aquí, digamos que Bote ahí, vemos un poquito más con lo de, la, lo de cuerpos gramaticales, ¿cierto? Eh, y a lo cual, digamos, en la tarde vamos a tener un, un ensayo, es cuerpos gramaticales. ¿Cierto? Nosotros sembramos en distintos espacios de la ciudad, donde hacemos algo llamado cuadros verdes vivos en los territorios. Tú entras al museo y el museo una obra que puede hablar subjetivamente de algo, pero objetivamente también, si subjetivamente te hablo de algo, voy a subjetivamente qué es lo que significa. Nosotros, como en el inicio les decía, una planta puede hablar de muchos momentos, ¿cierto?, entonces pues esas plantas que sirven para el alimento, pero también sirven como memoriales vivos, donde la gente siembra en honor a su desaparecido, asesinado, en honor a un recuerdo, para decir de dónde viene y diciendo que fueron muchas manos que construyeron este país, no solo este, sino que antes que estuvieran el Estado, grupos, grupos armados, ya la gente se estaba juntando para hacer cosas y llevaron y cuando fueron desplazados del campo trajeron a las ciudades un pedacito de su cultura, su planta. ¿sí? Trajeron su vaquita, trajeron su marrano, su gallina callejera, ¿cierto? Trajeron una muestra de lo que son. Y desde ahí es como no nos estamos inventando algo nuevo, sino generamos grandes espacios. Ahorita les muestro algunas, algunas fotos, ¿cierto? Por ejemplo, este es uno de los memoriales. Aquí con botellas y demás, donde la gente siembra. En un, diciendo del lugar donde viene y se reúnen varias gente hacer eh, todo el tema de, lo de la agricultura, ¿cierto? Pero bueno, que ver. bueno eh, buenas tardes eh, bueno eh, una de las cosas que nosotros nos preguntamos, ¿cierto? Y, y hablamos desde las cotidianidades es eso que nos habita realmente y es también es cómo nos encontramos no solo como como territorio como local cierto sino como nos encontramos como en mundo y en ese en ese encontrarnos como mundo hemos decidido o decidimos generar unas cosas cuando hablamos de territorio hablamos también que el territorio tiene unas formas cierto y esas formas le, se le podemos llamar a las formas pedagógicas a las formas educativas cómo aprendemos y cómo aprenden ayer eh, cuando estábamos eh, en uno de los encuentros con unos chicos, yo les, les preguntaba, eh, ¿y ¿qué pasó en Gernica? Me decía uno de los, en, uno de los chicos, dijo, No, mi abuelo eh, se, se fue con una vaquita, huyendo, ¿cierto? Eh, y a donde llegó, eh, residió, y ahí vivimos hasta hoy. Así me decía ayer, y es como ese, ese lenguaje de las cotidianidades, ese lenguaje que que no han podido llegar a, a, a los chicos, a la sociedad, ¿cierto? Por eso es que ahí, ahí el tema de la reapropiación del territorio es muy complejo, porque no lo entendemos como propio. Entonces, eh, pedagógicamente eh, vamos eh, haciendo un proceso de siembra, un proceso de siembra colectiva, es un proceso de siembra también de país, un proceso de siembra de mundo. Entonces, hoy estamos comprendiendo eh, el tema de la memoria, pero también el tema de la historia, cómo la historia se nos ha negado de alguna manera, ¿cierto? Eh, Nosotros nos encontramos cuando, cuando observamos un gran mapa, o el, el, el, el croquis del mapa gigante, eh, ¿dónde nos encontramos? ¿cierto? No sé si se han preguntado, y uno ve solo un nombre, y dice, ¿dónde estará mi casa? Cuando abrimos Google Maps, coge y uno abre, y abre, y abre, y abre no encuentra su casa en realidad cómo nos encontramos como mundo es a través de esa memoria que nos ha se, se nos ha negado ¿cierto? Le, en este caso la memoria tiene que dignificarnos como seres humanos tiene que dignificarnos como territorio tiene que dignificarnos como mundo en esa medida hay que encontrar esas esas nuevas plataformas para formarnos esas nuevas formas de educarnos y en realidad no son nuevas ¿Cierto? Siempre hemos tenido la misma manera para encontrarnos. El, el gran hueco de nuestros, de, de, de nuestros tiempos es que nos han impedido encontrarnos. Encontrarnos como humanidad, encontrarnos como sociedad, encontrarnos como mundo. ¿sí? Entonces decimos y abrimos fronteras por todo lado, incluso la frontera del cuerpo ya está fraccionada. Entendimos hace mucho que a la final es el cuerpo quien ha recibido la carga histórica del dolor, la carga histórica de las violencias, pero también la carga histórica de las construcciones. Y esa carga histórica de las construcciones ha sido basada en todo eso, de, en, todos los, en, en todo ese engranaje de la resistencia. Pero ese engranaje de la resistencia debe empezarse a contar a nuestras nuevas generaciones. Por eso acá les decía cuando en, en, en empezamos o empezó, sobre eh, el fortalecer el tejido social, la reapropiación del territorio, ¿cierto? Y eso que es tan importante es el intercambio intergeneracional, ¿cierto? Cuando, cuando hablamos de formación en los territorios eh, y hablamos de educación, ¿cómo nos educan? No sé si se han dado cuenta, primero, las formas de educación están basadas en unos métodos de competencia, pero también están basadas en unos métodos de separación, cierto estos son más grandes van a esto estos son más pequeños van a esto y los poderes y el conocimiento también se fragmenta y se dice y se malinterpreta cierto entonces nosotros entendiendo eso comprendiendo y haciendo reflexiones en torno a ello entendimos que debemos volver a encontrarnos como cuerpos cierto volver a encontrarnos y entender esa gramática del mundo y entender la gramática del mundo es entender esa gramática del cuerpo como territorio del cuerpo como memoria y de esa historia no contada ¿Sí? porque cuando, cuando eh, todos los acontecimientos de la violencia lo que decía eh, hace un rato acá sobre el piloto de, de, de, de la Segunda Guerra Mundial fue Gernica, el piloto de la Seguridad Democrática fue una 13 Medellín, eh, y eso nos da a comprender un contexto mucho más, más, más amplio: y es que las violencias son cíclicas y que nos repetimos, ¿cierto? Y se trasladan a los lugares donde estamos. ¿sí? Eh, las desapariciones no son solo en el lugar. Entendimos que hay más de 495 cosas comunes en Cataluña, hay más de 2.500 cosas comunes en España, ¿cierto? Y podemos ampliar la lista mucho mayor si hablamos de Francia, si hablamos de Alemania, si hablamos de Italia. O sea que eh, nosotros partimos de las localidades, porque eso es lo que nos toca, pero para comprender como una 13 Medellín hay que comprender Antioquia, hay que comprender Colombia, hay que comprender Latinoamérica y hay que comprender el mundo, en esa medida ese cuerpo, ese gran cuerpo, que es el cuerpo eh, que es lo que hablamos cuando, cuando juntamos memoria, hablamos de cuerpos gramaticales, ese gran cuerpo es el gran cuerpo de la lucha, el gran cuerpo del mundo pero para sanar ese, ese cuerpo ese gran cuerpo del mundo es necesario pasar por nosotros la historia pasar por nosotros la memoria y reconocer esas duchas que han construido el lugar si hay algo que nos ha quitado eh, estos eh, todo el sistema si hay algo que nos ha quitado es esa seguridad de poder estar y esa seguridad de poder estar nos la quitó cuando nos arrebató el lugar común ¿cierto? ese lugar lleno de memoria pero también la quitó cuando nos arrebató ese lugar donde teníamos voz. Entonces, cuando hablamos de cotidianidades, hablamos de mundo y hablamos de que ese, estás, de, de lo que hacemos se hace en la calle con la gente. ¿Cierto? Entonces, eh, cuerpos gramaticales, hoy lo, lo, lo hacemos, lo hemos realizado siete veces, esta es la séptima versión. Eh, y lo hicimos en, en Barcelona pero también lo vamos a hacer en Jernica y es hablando también de, de, de, esas, de esas de esas luchas pero también de esa memoria que se ha construido y de esos silencios, los silencios históricos que hay en cada territorio impiden que ese territorio florezca e, y repita sus historias, esa historia de dolor, esa historia de denuncia, se queda, pero esa historia de silencios también enmarca unas repeticiones de la violencia en otras escalas. ¿Cierto? ¿Quiénes serán nuestros gobernadores o nuestros gobernantes posteriores? ¿Cierto? Estas nuevas generaciones. Entonces es necesario reconocer nuestra historia, pero reconocer la historia de un territorio es reconocer también la historia del mundo. Entonces la invitación es para, para que nos acompañen con cuerpos navaticales, que es también esa reflexión del cuerpo esa, ese, ese pasar por el cuerpo nuestra experiencia pero también pasar por el cuerpo la memoria y la experiencia del otro y nos sembramos para construir territorio nos sembramos para construir y edificar memoria nos sembramos porque el arte más allá de ser una herramienta es, es el engranaje de una sociedad cierto. cuando lo vemos como herramienta lo vemos como, como, un, como un vaso lo vemos como cualquier elemento pero que nos, nos ha permitido evolucionar como sociedad Porque es todo ese engranaje de pasar por el cuerpo lo que hacemos ¿cierto? y esa necesidad de recrearnos y crearnos nuevamente son muchas ramas, ¿cierto? pero desde ahí digamos el ejercicio artístico es un ejercicio que se construye también con otros, el investigativo y demás, ¿cierto? No es como que uno ya en la mente, ¿no? Es como juntarse a cada territorio cuando uno siembra, ¿cierto? Hay una tierra distinta en cada lugar, ¿cierto? Uno es que tiene mucho contenido de hierro, y no, entonces, o sea, es muy ácida, y la planta no crece, ¿cierto? No necesita generar una transformación, pero es un proceso, como el proceso pedagógico, el proceso pedagógico, cuando vos decías, buscar los muros, ¿cierto? Nosotros en Medellín hay muchos muros centrales que todos los grafiteros lo quieren coger, ¿cierto? Para que lo vean más gente, nosotros decimos, no pasa, hagámoslo en los barcos, covámonos y le apropiemos del lugar, pero hagámoslo con la gente, no lo que llevamos en la, en la cabeza, sino construyamos. Y es un proceso de larga data, ¿cierto? Un poco que poder lograr asentar. Eh, Quiero mostrarles, ya tengo un minuto, ¿cierto? Debemos <risa> <risa> mostrarles un poco lo que es, y que con la acción que venimos aquí, o sea, por qué luego de sembrarse la planta y de que signifique algo, y vamos a acompañarla con el tema de pintura y todo el tema pedagógico, la gente se siembra ya y dice, somos plantas, claro, somos plantas de grandes raíces, ¿cierto? Construidas a muchos mundos, ¿sí? A muchos mundos de ahí, y esas raíces que se expanden, también que tienen un torso, es como la fortaleza que no te deja mover, cierto no se va a mover, pero también es expande un follaje, y ese follaje es del cuidado y del abrigo, ¿cierto? hay plantas como personas que son cortadas antes de echar fruto, es el caso de la violencia histórica del mundo, hay otras plantas como personas que echan fruto y dejan la semilla para las nuevas generaciones, pero hay personas como plantas que son plantas Terminator, la planta Monsanto, ¿sí? que andan por la vida recogiendo muchas experiencias, muchas cosas, pero solo habla de, de su ego y de su creación, ¿no? ¿Sí? Que, no que es una alma compartida. Entonces, como esa semilla Monsanto, la Terminator, tú la siembras, pero Monsanto dice, semilla no se hizo para reproducirse, sino para vender. Entonces, cuando crece, tú la vas a sembrar, pero no te nace, ¿cierto? Tienes que comprar otro. Y el custodio es lo que tenemos alrededor: el cuidado de las memorias, el cuidado de eso que no está masificado. Y es un trabajo muy lento, muy despacio, pero que requiere saber que solo vivimos 70, 80 años, no tenemos vidas eternas. Y que ahí somos plantas, callejeras, ¿cierto?, de muchas formas que se resisten a que les echen cemento, dejando semillas por lo que. Entra. Y cuando las personas se siembran, ¿cierto? Cuando las personas se siembran, hace dice, "Esta es mi historia, lo pongo con otros, pero me junto con otras raíces." O sea, como cada trabajo pedagógico se vuelve para nosotros canciones que le van a llegar a lo nuestro y nuestras. Pero también es como esas pequeñas luchas que tenemos y que queremos juntar con cada uno cada de uno ellos. Yo soy cuerpos gramaticales. Yo soy cuerpos gramaticales. Yo soy cuerpos gramaticales. Somos el reflejo de las sombras sin luces Pobreza celeste de una noche sin luna Solo a se recorta La pendula de la ausencia de retinas De ojos llorosos de la bruma Se cuentan mil rimas comparados Son sellosos, reflejo realidad En ruinas airosos y Así mis manos Cansado de enguñar las canciones El pueblo llevará en cocina Son acciones afiladas apretos Contra el pecho la soledad de hecho, en la fuerza de las gentes Que nada tienen, perder, dar lo mismo, y por eso no temen, ya no temin las alturas de la vida, ya no va sin el camino, los destinos recuerdos del futuro recorrido, más ideas, estrenieses, pero no más que las niñez es por ello, es por ello, ya nunca hemos sido obediencias esta mi volencia, aunque no puedes dejar corta, los caídos, paciencia, sigue rodando los maldades de la vida, librando pantalla, nos abrazan por heridas, tanto tristecia final, el día nos construye no destruye sus raíces. El fin de hacer un cambio en esta cruda realidad Son seis horas que tenemos pa' pensar Mientras el cuerpo habla por aquellos que hasta hoy no saben Desde el 1960 hasta hoy ya fueron miles bocas ah, no. Entre 3500 murieron porque estuvieron de pie e ideales defendieron. Guerra interna, cuerpos que resisten. Camina y consuelo en ese mundo Una marca imborrable de la vida en la ladera Que se espuma en un segundo Yo tu asesino, el que no enseñará una peña, Que en el a quien te dará un Disparo rondo y hará que una sombrera Sea tu cama, yo el negocio de tu ser El lugar en el cual la que te encontrará Tu madre y tu familia cruzada Camas en el futuro te van a encontrar Ser el peón de los dueños de la tierra Placer de las heridas que se calan Un único disparo que confundirá La vida y te llevará la muerte con el silencio de una guerra En el olvido como a su limba El más a sus opresores Asesinos que disparan armas El total y de donde salen balas Que en a suban, nunca se sigue Torturando y maltratando venas Abiertas latinas, eres bueno, eres malo Dependiendo de quien sea, cubando hacia donde caminas Lo vieron la sociedad es boba mandando peso juzgado después de muertos Ahora esa sabes deshumanizar Es moda, y después de Tantos años seguidos en la cima nuestro verso dador irreverente da vida. Yeah. Yeah. en sí. el el metano la sí. fin sí. eres y señor real el Records. horrible que vivimos en ella cuántos años entonces es mira ahora con, con el señor innombrable y todos son un problema y, y la y a la hora de la verdad es el, el problema no es político sino de odio de venganza de de, de poder de tener entonces casi no vamos a ir a ninguna parte sino que todo depende de las nuevas generaciones que que, que, que ahora vez quieren ellos para cuando tengan hijos soy Fabiola Lalinde y soy cuerpos gramaticales bueno, termina una gran mujer que nos ha enseñado mucho en este camino juntarse de muchas formas no importa qué representemos sí, yo okay. que, pero juntarse y juntarnos será nuestra mayor venganza muchas sí, gracias Y sé que vamos tarde, pero hemos empezado tarde, ha habido poca puntualidad. Entonces, bueno, eh, no sé si les vamos a dar unos cinco minutitos si les quieres preguntar algo. Los pues, manos bueno, ellos van a estar hoy y mañana también. Si alguien estaba en duda seguro que le ha de convencer. Él sí. venía a sembrarse mañana. Eh, yo tengo una pregunta, ¿en qué año exactamente fue que comenzaron con el proyecto? Nosotros comenzamos antes del 2002, ¿cierto? Antes del 2002 empezamos a hacer trabajos y demás, antes de las operaciones militares, ¿cierto? Solo que con todo el tema de la sombrera entendimos cuál era nuestro papel, ¿cierto? La defensa del territorio. Y a la par, en ese año, eh, con, todo, con toda la guerra eh, de la seguridad democrática, eh, con distintos territorios que ya veníamos previamente trabajando, eh, todos que están sufriendo lo mismo. Entendimos que, uno, pues que no solo técnicamente aprender que se siembra cierto en los lugares, técnicamente no lo puedo aprender en YouTube, pero técnicamente puedo aprender muchas cosas en las redes. Pero, por ejemplo, lo técnico y eh, para nuestra problemática es no es solo donde, no es solo qué siembras, cómo lo siembras, sino entender que no tenemos tierra para sembrarlo. ¿Cierto? Y desde ahí pues, comenzamos. Eh, tengo otra pregunta. Eh, hace poco me apareció hoy una noticia sobre que habían enterrado eh, sembrado a las madres de Soacha. Las madres de Soacha, eh, sembrados, ¿cierto? Sí, sembrado. Sí. Eh, en la plaza Bolívar, la plaza más importante, sí. Ahí se sembraron eh, madres de Soacha, ¿cierto? Que son los primeros casos de falsos positivos. En Ciudad Bolívar, en Bogotá, que son suman más de 6.000 pasos eh, de, de, positivos, chicos de los barrios que sacaron y eh, los asesinaron y los disfrazaron de guerrilleros para dar reporte, ¿cierto? Entonces, con ellas eh, se hizo la siembra de cuerpos gramaticales allí, pero no solo ellas, sino la raíz que los acompaña: los sociales de base, trabajos artísticos, ¿cierto? Grupo de mujeres distintos y distintas allí ¿cierto? que están eh, exigiendo que los crímenes de lesa humanidad que es el tema de falsos positivos no suscriban por todo este tema en la G, ¿cierto? Eh, ese mismo día que se sembraron eh, salió la declaración de que los comandantes o ejército que haya hecho este daño pueden atenerse en la G, ¿cierto? para para decir que no, que suscriben esos crímenes, pero que son asesinatos, son ¿no? chicos que no están en combate, ¿cierto? Son chicos sacados de sus casas, con engaños y luego asesinados, ¿cierto? Una preguntita rápida más. ¿Dónde hay muros? ¿Cómo hacemos para pa llegarles? Bueno, les pues cuento que nosotros... En Colombia eh, tenemos espacios de creación continuos, o sea, toda la semana, como sembradores que somos y sembradoras, ni políticos ni artísticos, no somos sembradores y sembradoras, no somos, eh, constantemente, porque la siembra requiere mucho trabajo, es mantener unas hectáreas callejeras requieren mucho trabajo, en ese momento, aunque bueno, nosotros cinco estemos por aquí, allá estamos trabajando muy duro, constantemente tenemos... ...distintos proyectos, acciones y demás... ...entonces que cuando lleguen... ...cierto, desde la investigación... ...desde los lugares donde estén... ...si son capaces... mínimamente de juntarse con la gente... ...allá estaremos muy agradecidos... ...de que puedan acompañarnos... ...en este proceso a nivel de mundo... ...pero la par... ...nuestra venida aquí... es también para protegernos la vida... ...muchos de nosotros somos... ...actualmente estamos amenazados... ...perseguidos... ...venimos de dos acciones muy grandes cuerpos gramaticales en, en, una de acciones de cuerpos gramaticales en el cañón del río cauca donde 1600 masacres cierto donde ha habido 1600 eh, digo 1600 1900 desaparecidos y 50 masacres eh, en una hidroeléctrica que se está planeando desde hace mucho rato donde hay muchas inversiones de multinacionales europeas brasileñas cierto eh, y donde han ido sacando a la gente, a sus comunidades y demás, la gente se sembró en este, en este y esto es la segunda, es el proyecto más grande en Colombia, no decirlo en Latinoamérica, donde se ha invertido mucha plata, y la inversión de mucha plata, también es muchas amenazas para nosotros, muchas persecuciones y demás, ¿cierto? Y si nosotros no tenemos, digamos, el acompañamiento internacional, nos eh, matan como perros ¿cierto? pues también es como un llamado a cuidarnos, ¿cierto? y que en últimas subir nuestros costos políticos ya sea si nos asesinan saben que va a haber mucha crítica, va a haber mucha vuelta y demás eh, obviamente el bien no es que nos asesinen pero desde ahí es generar mucha vida desde ahí pero venimos de otra, donde juntamos pero los 15 años de la operación Orion, en este momento no ha sido oficializado ni Luis ni Gutiérrez ...el actual gobernador de Antioquia... ...cierto... Eh, ...y el expresidente Álvaro Uribe Vélez... ...senador... ...cierto... Eh, ...no han sido judicializados... ¿sí? ...entonces... ...en esos 15 años y donde no hay voluntad política... ...para buscar los desaparecidos... ...en la Comuna 13... ...pero también en el país... ...que suman más de 60.000... ...100 desaparecidos... ...cierto... ...desde ahí... ...que cada uno ponga un granito... ...de su mente y de su accionar y de su cuerpo para contarlos, ¿cierto? A la vez venimos aquí a aprender también, no solo a contarlos, sino es cómo podemos construir esos distintos cuerpos. Y aquí no, agroarte no existe, lo que les muestro no existe, a medida de que no existan en los cuerpos y no seamos capaces de montar.